rated M from a chore. ¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hasta el 25 de noviembre a las 3 horas tenéis la oportunidad de conseguir totalmente gratis Splinter Cell Chaos Theory. Vamos, corre que se escapa. How do you defend against the most insidious weapon ever conceived? How do you protect millions of people? from millions of possible threats. How do you find the source of our greatest fears? Bring the battle closer. is a drop away Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory.